Feliz día, queridas familias libertarias. Ya hemos hablado de las 10 cualidades humanas para el emprendimiento en el anterior podcast. En este podcast hablaremos de una de las cualidades que más nos reportan dificultad las familias y es la disciplina. ¿Pero por qué es importante la disciplina? Las familias nos dicen que sus hijos no son capaces de sostener el esfuerzo por mucho tiempo. Se cansan o dejan botados sus proyectos. Imagínense por un momento... Un niño que se forma para no terminar nada, que a la menor dificultad se rinde. ¿Han visto en sus hijos comportamientos de ese estilo? Por eso va a ser tan importante este podcast, porque nos permitirá entender qué es la disciplina y algunos tips prácticos para acercarnos a su ejercicio. En libertario siempre hemos hablado de estructuras y como somos herederos de una pedagogía como pedagogía conceptual, debemos decir que si quisiéramos ubicar en una categoría la disciplina, la tendríamos que ubicar en la categoría de cualidad intrapersonal o cualidad capitalista o cualidad para el emprendimiento o incluso cualidades de la autoadministración. Me encantaría que algún pedagogo conceptual que me esté escuchando me diera su opinión en la caja de comentarios de cuál podría ser la superordinada de disciplina. Su característica esencial es tomar acción independientemente de su estado emocional. Es decir, si estás triste, actúas. Si estás con pereza, actúas. Si estás enojado, actúas. Eso es disciplina. Eso es fácil de entender. Lo difícil es lograr que los chicos sean disciplinados. Lo primero que debemos identificar es que cada interacción que tienes con tu hijo, sobre todo si son más pequeños, es un entrenamiento mutuo. Tú eres el entrenador de competencias afectivas de tu hijo y él es tu entrenador de cómo ser un tutor afectivo. Por lo tanto, como entrenador debes colocarle metas así si sean pequeñas y en la medida que tú seas consistente con los comportamientos de tus hijos, ellos cambiarán. Tu hijo para ti será como hacer abdominales y tú serás para tu hijo como un coach. Los dos entrenarán mutuamente. Ahora, ¿cómo debe ser este entrenamiento? Debe ser progresivo. El mayor fracaso en términos de disciplina ocurre cuando colocas metas muy altas que desbordan la capacidad de tu hijo. Por eso la disciplina requiere autoconocimiento. Entender este proceso como una experiencia y conocimiento de tu hijo y de sus capacidades va a ser increíble. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podrá quedarse tu hijo sentado haciendo una sola tarea? ¿Cuántos ejercicios de matemáticas puedes resolver de manera seguida? ¿Cuántos kilómetros puede recorrer sin parar? En fin, la disciplina tiene todo que ver con autoconocimiento, porque en la medida en que puedas conocer sus límites, podrás encontrar cuál es su siguiente meta. Todos los niños de alguna manera son disciplinados en algún ámbito, por ejemplo, si es un niño que se baña todos los días ya eso se convirtió en un hábito y no es necesario un gran esfuerzo para realizar esa tarea lo que hay que hacer es transferir esa cualidad a otros ámbitos en metas pequeñas por ejemplo tu hijo no come verduras si ningún día de la semana come verduras, podrías colocar la meta de comer verduras solamente una vez a la semana Y cuando te pregunte, porque te va a preguntar, ¿por qué debo hacer eso o eso es aburrido? Le haces la siguiente pregunta ¿Sabes cuál es la labor de un padre? Él de pronto te dirá cualquier cosa o te dirá que no sabe Tú le vas a responder, convertirte en la mejor versión de ti mismo Y para eso debes comer saludable en ese momento ellos entenderán que es por amor y no por otra cosa la razón por la cual les exigimos. La mayor muestra de amor que le podemos dar a nuestros hijos es exigirles y no tratarlos como personas que no tienen las capacidades. Regálenlos en la caja de comentarios cuáles son sus metas de disciplina de la semana o cómo les fue con la aplicación de esta estrategia con sus hijos. Y recuerden, el futuro es libertario.